Hola, muy buenas, soy Emilio Márquez y en esta ocasión os recomiendo una película que acabo de ver en preestreno, que llega a los cines este viernes 13 de mayo, muy relacionada con el mundo del emprendimiento y los negocios, tocando un tema que eh, comento habitualmente en mis mentorías emprendedores detalles la película un nuevo mundo a mi parecer está llena de emociones y de realismo con la que muchas veces nos hemos sentido identificado que muestra las elecciones profesionales que debemos tomar y que sin quererlo afectan a la vida de todos los que nos rodean y que este film nos relata la historia de un hombre que buscando el sentido de su vida entiende en un determinado momento tal vez demasiado tarde que necesita hacer un balance correcto entre su vida profesional y su vida personal ¿Os suena verdad se muestra el abandono y deterioro que debe sufrir una familia tras años de decisiones profesionales importantes que tomó el protagonista para mantener a flote la compañía que dirigía. Una situación nada extraña de vivir eh, entre muchos emprendedores que en algún momento de sus carreras y del que suelo hablar este, de este tema habitualmente eh, en sesiones para emprendedores, decisiones que deben eh, siempre tomar, según mi recomendación, con el consenso de nuestro entorno cercano cuando se va a emprender un negocio. La película nos enseña la importancia de una adecuada conciliación entre vida profesional y personal que muchas veces no es nada, absolutamente nada sencilla de conseguir. Agradezco eh, por invitarme a ver esta película en el preestreno tanto a Elástica Films como a Baloncine y eh, si vais al cine espero que os guste. Saludos.